¡Eh hey, tú! Sí, te, te estoy hablando aquí, el que está, que está mirando esto detrás de esa pantalla. pantalla. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez, te preguntaste qué pasaría si un asistente, asistente termina siendo, siendo anfitrión de un canal de YouTube? YouTube? Si, si nunca te hiciste esa pregunta, pregunta pues, pues puede que claro ahora sabrás lo que, que se, se siente celo. celo. Puede, puede que la, la respuesta, respuesta te sorprenda, o puede, puede que, que te decepcione te enormemente. Pero después de todo, es una respuesta al fin y al cabo. Y, y esa respuesta, respuesta se dará cuando, cuando aproveche todo un mes completo. completo. Así, Así es. Ahora este canal es mío. All hell shadow, heroes rise again. God played a in everything, it's not going down. Nothing can stop you now.